Espero que sonrías cuando escuches Las canciones que compongo cada día En ellas envío besos con sabor a cacao Y ya lo sabes, las compongo día a día Oh yeah Oh yeah The funky sounds making me bounce I don't Espero que sonrías cuando escuchas un te quiero. Te quiero, los regalo con sabor a caramelo. Te juro que te quiero y mis besos son primero. Las lágrimas las seco con amor y mi pañuelo. Algunas veces escribo canciones que ni yo mismo llego a entender. Pero generalmente procuro que sirvan para hacer algún bien. Oye. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Pero tú estás entretenida. Sigue jugando tu juego. Tú me das siempre sonrisas Que a mí me producen risas Oh yeah Oh yeah Pero tú estás entretenida Sigue jugando tu juego. Tú me das siempre sonrisas. Que a mí me producen risas. Ya, yeah. Así que espero que si las escuchas sonrías. Yo te las dedico con cariño cada día. Mis canciones son besos con sabor a cacao. Y colorín colorado, este de hoy se ha acabado. K A th Got